Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Almas en Conciencia, un programa creado para ti para que puedas encontrar esa conexión con tu ser interno, esa luz que tú eres y realmente abrir ese espacio en tu mente, en tu ser, para lograr esa conexión, para aprenderte a escuchar, para lograr esa conciencia infinita que tú eres. Mi nombre es Margarita Mercado y me puedes encontrar en todas las redes, Twitter, Facebook, Instagram como Margarita Mercado, el canal de YouTube Margarita Mercado también por si te perdiste alguno de estos programas, puedes encontrarlos justo ahí en eh, Margarita Mercado. Cualquier programa ya está subido en las redes, así que por favor eh, también entre a ese canal, déjame tus comentarios, eh, si había algún programa que no habías visto, eh, revisa, revisa por ahí, ahí hay varios temas interesantes que se quedan ahí grabados. Así que eh, gracias a ustedes por estar siempre participando y al pendiente eh, de las redes. Bienvenidas. Muchas gracias por estar y por participar en el programa. El programa del día de hoy está bien interesante. Sobre fantasmas, entidades, ángeles, ¿cómo los puedes percibir? Aquí vamos a dejar la pregunta. Ya saben que pueden ustedes... Eh... A ver, vamos a dejarla por acá. Ya les dejé por aquí una pregunta. Si es que ustedes en algún momento, en algún tiempo, han percibido... Estos seres que están alrededor de nosotros Que tal vez con nuestros ojos físicos no los podemos ver Pero tal vez sentimos una presencia Tal vez sentimos algo en nuestro cuerpo Algo que cambia el ambiente de un momento a otro Y bueno, pues vamos a aprender a identificar Y que tú también identifiques Porque seguramente ya has tenido estos contactos Y veme dejando ahí en los comentarios Si es que alguna vez tú ya has recibido sentido algo en tu cuerpo con respecto a esta energía? Que por cierto, bueno, pues ya se empieza a abrir, ya cada vez este portal que se acerca, eh, pues ya cada vez es más perceptible la energía de eh, ancestros, seres queridos, de... Eh, fantasmas que tal vez eh, ahorita vamos a ver esta parte de los fantasmas de los ángeles eh, todas estas energías que están ahí ahí alrededor de nosotros y que de pronto no sabemos cómo identificarlas antes de iniciar ya eh, con el tema de lleno Voy a leerles el ángel del día, mientras tanto te pido por favor me sigas regalando muchos corazones, ya sabes que este programa se hace de corazones, corazones, y se hace de corazón a corazón, así que regálame lluvia de corazones por favor en este momento. Ahí, ponle, atascale de corazones para este momento. Y por favor, recuerda compartir. Comparte este programa eh, a más personas. Compártelo en tu muro, compártelo en grupos, compártelo en WhatsApp, compártelo a través de tu Messenger. Ve compartiendo y compartiendo este programa porque la verdad es que esta comunidad de almas, crece gracias a ti porque me das tu apoyo, porque estás constantemente compartiendo, estás eh, ayudándome a crecer. Y bueno, pues ahora sí, iniciamos con el ángel del día de hoy que se llama Micael, que significa virtud de Dios, casa de Dios semejante a Dios. La esencia que nos aporta es un orden político. Micael es el ángel que de algún modo continúa la obra de los ángeles número 40 y 41. Es decir, él el ángel 41, que simboliza el paso del viejo, de lo viejo a lo nuevo, y Jejahel, que es el primer día tras el gran cambio. Ahora, Micael inspira el nuevo modo de ser del tiempo nuevo, de la nueva era. Los nacidos bajo esta influencia son idóneos para colaborar en este nuevo orden y trabajo en las esferas de políticas y diplomacia. Lo que nos otorga este ángel en estos días es que podemos sentir seguridad en los viajes, suerte en los asuntos políticos, la intuición y olfato diplomático, triunfo <coughs> perdón, triunfo en las relaciones exteriores, en las embajadas, la intuición para descubrir a los traidores y la propuesta personal que nos trae este ángel es que eh, es ser protagonista de la pureza. Este ángel nos está ayudando en este momento para que nosotros podamos... Eh, pues tener esa claridad, esa claridad en nuestros pensamientos y nos otorga esa pureza cuando estamos un tanto confundidos. Micael eh, nos otorga la intuición en todos esos aquellos asuntos a resolver en este momento. Y bueno, pues ya por aquí ya veo varias personas conectadas. Gracias por estarme acompañando en este momento. Y le damos la bienvenida a Claudia Reyes. Gracias, Soraya Langarica, bienvenida Mirtala. Mirtala, Silvia Khan, Conchita Morales. ¡Bienvenida, Conchita! ¡Qué milagro que andas por acá! Eh, gracias por, por acompañarme en este momento. Y bueno, pues aquí ya les estaba yo preguntando. Ya estaba yo eh, aquí haciéndoles esta pregunta. ¿Has percibido? ¿Has sentido la presencia de alguien? De pronto te quedas solita, solo en casa y de pronto empiezas a sentir esa, esa sensación eh, de que por ahí hay algo eh, en tu lugar y re realmente te dices, no, pues no estoy sola, no estoy solo en mi casa. Aunque físicamente pues sabes que tú eres el único que está en ese lugar, pero... Sientes por ahí algo, ¿no? Algo extraño, sientes que alguien te ve, o sientes como como que un pedacito de tu cuerpo como que se eriza... Y bueno, pues ahí estás como con esa sensación de que hay algo, pero no puedes verlo. Y que muchas veces los eh, animalitos que nosotros tenemos, las mascotas, son bastante sensibles. Y pues enseguida empiezan a ladrar o empiezan a tener como la vista fija en un solo lugar de la casa. Que bueno, pues son como parte de las cosas que vamos a tener que ir identificando el día de hoy. Y bueno... Vamos primero que nada a ser conscientes que a nosotros nos educaron a no percibir ese mundo. Sin embargo, desde pequeños nosotros tenemos esa habilidad y está completamente abierta. Nacimos, eh, nacemos con esta conciencia amplificada de poder identificar en nuestro mundo muchas cosas y de ser muy sensibles. Todos los somos. Cuando somos pequeños, inclusive hasta, eh, no sé si se lo digan también en otros países, pero aquí por ejemplo dicen, no, pues es que cuando el bebé está sonriendo, es que está viendo a su ángel, ¿no? Y están dormidos y de frente ellos están sonriendo. Y es toda esa conciencia que sí tenemos, que ahí está guardadita en algún cajón de nuestra conciencia, que no hemos ocupado que se queda ahí guardada, que se queda ahí eh, estancada en nuestro subconsciente, pero que sí hay, que sí es real, que sí está, pero no la hemos ocupado, no hemos sabido cómo irla desarrollando, cómo irla trabajando, cómo irla enfocando. Y esto también se debe a que muchas veces eh, lo desconocido, pues obviamente causa esa sensación de miedo, de rechazo, de decir, ¡uy no! Este, yo he visto muchas películas y dentro de las películas, pues siempre muestran eh, esta parte terrorífica, ¿no? Eh, de que te asustan, de que te empujan, de que quieren hacerte daño, de que eh, aconsejan ¿no? este, a las personas para que hagan algo en específico, eh, atemorizan y eh, se van dando ciertas cosas en, en todo ese momento, en todo ese tiempo, pues en donde las personas por miedo, porque hemos visto muchas películas o nos han platicado muchas cosas, muchas historias también, que hacen que nosotros nos sintamos eh, totalmente eh, con ese miedo, que nos sintamos eh, un poco eh, desconectados, que nos sintamos eh, con estas barreras hasta arriba de no querer saber, de no querer sentir, de no querer ver, nada, inclusive he escuchado historias en donde hay personas que las llevan precisamente a que le cierren, ¿no? O sea, porque ya no quieren ver, no quieren saber, pero finalmente es algo dormido, es algo que nosotros tenemos y que hay que aprender a utilizarlo y hay que aprender a saber cómo irlo manejando, porque finalmente es una habilidad con la que nacemos y que puede ser realmente una contribución, pero... Gracias a todos los juicios, gracias a todas las eh, conclusiones que hemos sacado con respecto a percibir entidades, fantasmas, eh, seres eh, que no están con un, un cuerpo, pues entonces vamos creando muchas barreras y muchos juicios y entonces decimos, uy no, es que percibir o sentir el olor o, o el escalafrío, entonces ya queremos decir y sentir que, que algo malo está a nuestro alrededor ¿y qué tal que sería que en realidad esos fantasmas esas entidades en realidad quisieran contribuirte ¿qué tal que esas energías quisieran avisarte algo pero gracias a nuestros juicios gracias a todas esas eh, identificaciones que tenemos con las películas hemos rechazado la ayuda de otras entidades, de otros fantasmas, de otra contribución que podríamos tener en nuestra vida y lo vamos ocultando y lo vamos alejando de nosotros. ¿Pero qué crees? Que muchas veces esas entidades, esos fantasmas, esas energías no se van porque realmente quieren contribuirnos, pero como nosotros no somos capaces de poder eh, ser conscientes de ese entorno pues no estamos aprovechando esa energía y lejos de que esa energía nos ayude, como bien dice Carla, tal vez nos desgasta, porque no sabemos cómo enfocarla o no sabemos escuchar o aprovechar esa energía que nos está llegando, esa ayuda que ellos quieren darnos, que muchas veces rechazamos, o que a lo mejor está así, Estoy de acuerdo porque hay entidades que de pronto nada más les gusta o ser bromistas, o les gusta eh, cambiarte las cosas del lugar, o les gusta este simplemente como, como dar ese saludo y, y tú no estás dispuesta a recibir eso. Entonces, cuando nosotros cada vez somos más conscientes de nuestro entorno y de que no estamos solos y que ellos no se van, que ellos van a estar ahí y tal vez tienen una misión con nosotros y que a lo mejor si yo decido abrir ese campo si yo decido ser consciente de que está esa energía ahí y yo puedo decir ok, responder solamente tal vez con un hola esa entidad tal vez se vaya y diga ok ya me saludó si ¿sí sabe que estoy aquí y se va tal vez o decirle si ¿sí sabes que no tienes cuerpo Sí, ¿sabes que ya tu cuerpo ya no está aquí? Y muchas veces, esas entidades, esas fantasmas, esas energías, cuando tú les dices eso, se dan cuenta y hacen ese clic en su interior, en su propia energía, en donde dicen, ¿es verdad? ¿ya no tengo cuerpo? ¿no está mi cuerpo aquí? Y se van, parten, porque tal vez se encuentran estancados en esa dimensión, en donde no saben si están vivos o están muertos y simplemente se quedan ahí vagando, ¿no? Y encuentran esa luz o encuentran que tal vez tú eres bastante sensible y puedes escucharlos, puedes sentirlos y dice, ah, ella sí me va a hacer caso. Y entonces, o él sí me va a escuchar, entonces me voy con él para que él pueda escucharme y, y decirme, ¿Qué, es, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué, qué, ¿Cómo me voy? Y entonces, desde nuestra mente... Podríamos nosotros dirigir a esas entidades que muchas veces están a nuestro alrededor molestando o haciendo algo, tratando de llamar siempre nuestra atención. Porque eso es lo que ellos quieren, llamar nuestra atención y decir, ok, ya sé que estás ahí. Y entonces, al hacerlo, los despedimos más fácil, de una manera más sencilla, de una manera en donde podemos eh, liberarlos y también pues nosotros nos quitamos tal vez de esa carga o nos dan esa contribución porque se quedan totalmente agradecidos porque nosotros les estamos ayudando a encontrar ese camino. Y entonces se aligera nuestra carga y nosotros podemos estar más a gusto también con nuestra vida voy a leer aquí algunos comentarios que ya me están diciendo y por favor ya saben que este programa se hace de que ustedes lo compartan, de que me sigan recuerden que mi nombre es Margarita Mercado por favor, por favor compartan este programa háganlo extensivo yo sé que a muchas y a muchos les va a servir este programa eh, dice por acá, vamos y más arribita dice Kai Rubio, dice me encantan estos temas dice eh, por acá Loli, buenas tardes, bienvenida eh, Evelyn Arredondo, gracias, gracias. Y Soraya Langarica dice, las ideas erróneas que podemos cambiar para poder ser más conscientes que tenemos a nuestro alrededor para nuestro propio bien. Así es, dice, ¿cómo aprender a interpretar? Yo siempre lo siento como que eh, tal vez no todos eh, son así. Bueno, dice, como un ataque y tal vez no todos son así. Bueno, para empezar... Nosotros podríamos comenzar a dedicar un momentito de nuestro día, porque a, a empezar a percibir, empezar a sentir que en nuestro entorno algo cambió, porque nosotros, inclusive puede haber días en donde no se sienta nada, o sea, puede haber días en donde todo está muy tranquilo y tú puedes sentir bien tu energía, pero de pronto hay días en donde ya sientes como esa carga, y como que dices, sí siento, o sea, siento que no estoy sola, no estoy solo, siento que, que hay algo aquí, y que, y que me está observando, o siento que, que, que se paran al lado mío, eh, y ahí está. Y entonces, mentalmente, pues ya recordemos que, pues obviamente ellos con la voz no se comunican, pero nosotros de manera mental podríamos comenzar a hablar y preguntar, ¿qué sucede? ¿qué requieres? ¿Puedo ayudarte en algo? Y si no, ¿sabes que no tienes cuerpo? ¿Sabes que no deberías de estar aquí? Con esas frases muy sencillas podríamos comenzar a identificar esas energías que están a nuestro alrededor y que muchas veces tal vez sí están para nuestra contribución, tal vez quieren avisarnos algo, tal vez algo pendiente tienen y nosotros poderles comenzar a decir. ¿Podrías hacerte un poco más para allá en este momento no quiero hablar contigo no quiero percibirte y ellos de verdad que lo entienden saben perfectamente y dicen ok, este no es un momento no voy a esperarme Y entonces tal vez si les dejas una fecha en específico tal vez les dejas una hora en específico y decir ok vamos a dejar este tiempo para que tú y yo podamos hablar, para que tú y yo podamos Ver qué hay, para ti y para mí. Y entonces, eso es lo que está ayudando a que, una, esas energías también nos contribuyan, y a que esas energías también se aligeren, porque si las dejamos ahí, pues nunca van a terminar de irse, ni tampoco van a terminar de, de dejarnos, y, y todo el tiempo están ahí, y muchas veces... Son esas energías que ya causan cansancio, que causan que de pronto en las noches te despiertes y sientas que hay algo, que te están despertando porque tal vez en el transcurso del día no las escuchaste o no supiste atenderlas y que cuando nuestro cuerpo está cada vez más relajado, pues ellos aprovechan ese momento para poderse comunicar contigo, porque dicen, ok, o sea, cuando ya está relajada, cuando está relajado, baja sus barreras, baja esa sensación de ponerse la defensiva y entonces ya me puedo comunicar con ella, ya me puedo comunicar con él y puedo empezar a entablar esa comunicación. ¿Qué tal que el día de hoy te dieras la oportunidad de percibir esas energías ...y pedirlas para tu contribución. ¿Qué tal si el día de hoy te dieras el permiso... ...realmente de ser esa conciencia infinita... ...y date el permiso de recibir... ...toda esa energía que ellos quieren entregarte... ...y toda esa bendición que ellos quieren darte? Porque no necesariamente es como en las películas... ...en donde eh, ya están como... ...queriendo hacer daño y demás... Porque, eh, pues, eso es algo que tenemos muy marcado, ¿no? Y entonces es como de, no, pues, es que causa tanto miedo lo desconocido y, y tratamos de, de comenzar a bloquear todas estas energías. Voy a leer por acá algunos comentarios, ya me dejaron varios, a ver, vamos a ver. Dice... Eh, Edgar dice, a mí me pasa que siento cerca una energía, pero no sé distinguir si son mis ángeles, fantasmas o alguna entidad mala, me da miedo. Ok, bueno, pues hay que comenzar a bajar esas barreras y empezarnos a abrir a esa conciencia. Eh, no nos vamos a dejar llevar por eh, lo que nos están diciendo eh, en nuestro exterior, sino dejarnos guiar por esa intuición y saber que sí sabes, saber que tú tienes esa fuerza, que tú tienes esa conexión y que si tú das el permiso... Ellos van a buscar la manera de hacerte pasar el mensaje, eh, lo que sea que ellos requieran y en ese momento lo que vas a hacer es que esa energía va a comenzar a aligerarse. Tal vez, Edgar, llevas mucho tiempo suspendiendo esa comunicación, y tal vez sea alguien, algún ser querido, que está tratando de decirte, oye, hazme caso, hazme caso, y por ahí, pues, has suspendido y no has querido ver o saber qué es lo que quieren decirte. Eh, dice, a mí me ha tocado eh, ver las orbes o seres de luz. Sí. Esta parte de las bolitas de energía son seres también que obviamente que como no tienen cuerpo pues pueden viajar y de esa manera eh, pues son esa, esos seres de contribución de luz que se aparecen normalmente alrededor de nosotros para precisamente contribuirnos. Y entonces eh, podrías pedir que esa energía sea para ti de contribución, que esa energía pueda ayudarte, que esa energía... Eh, realmente eh, te contribuya también a ver vamos a ver por acá dice luz vargas muy interesante el tema gracias y bueno sabemos perfectamente que hay eh, diferentes tipos de energías ya lo sabemos hay las entidades hay estos seres que normalmente a lo mejor están un poco confundidos porque tal vez su muerte fue demasiado abrupta y ni siquiera se enteraron de que, pues sufrieron un accidente y simplemente no se enteraron de que ya se fueron. Entonces, muchas veces el poderles ayudar y decirles, ¿sabes que no tienes cuerpo? Les ayuda bastante porque ya se dan cuenta así como de, ¿y ahora dónde tengo que ir? Pues déjate guiar, déjate llevar por tus ángeles, déjate llevar a la luz. Luz Estrada dice, hola, yo por lo regular siento una presión en mi escalera y siento que me están viendo. También mi Kinky, su, me, su perrito, dice que era mi perrito, se murió y luego lo veo pasar cuando voy a hacer algunas cosas que acostumbraba a hacer eh, con él. Cuando veo a mi Kinky no siento feo, pero a veces en la escalera sí, siento escalofríos. ¿Ok? ¿Qué tal? que esa energía está tratando ya de decir por favor, <risa> hazme caso ya de una vez por todas y termina de escuchar lo que quiero decirte o decirle, ¿sabes qué? Pues no puedes vivir aquí, tienes que irte. Tienes que irte, tienes que moverte y tienes que buscar el lugar en donde te corresponde estar, en esa conciencia, en esa dimensión, en donde requieres estar obviamente ya se recomiendan algunas otras cosas de limpieza como eh, hacer oraciones como prender incienso pero aquí lo importante y lo primordial es que tú aprendas a percibir esas energías y que sepas que sí sabes sí sabes comunicarte con ellas no lo has trabajado tal vez no eres consciente pero ahí está porque ¿Cómo es ese escalofrío que sentimos? ¿Cómo? También los olores, porque hay olores eh, que son, ya cuando son entidades eh, ya muy enojadas o de bajo astral o, o demonios, son energías que son muy, eh, como olores ya como de caño, olores a tabaco, eh, ya son en otro tipo de entidades que nosotros también aprendemos a identificar. Que también, les voy a decir una cosa... Esas energías que son de, les llamamos como de bajo astral, muchas veces nosotros mismos las estamos atrayendo con nuestros pensamientos de miedo, con nuestros pensamientos eh, pesimistas, con nuestros pensamientos eh, de baja vibración. Estamos constantemente abiertos, todo nuestro campo tan... Eh, de manera inconsciente que nosotros estamos con eh, bastantes situaciones complicadas en nuestro hogar, tal vez problemas familiares, problemas económicos, problemas de salud y normalmente no lo identificamos, pero pues nosotros estamos con esos pensamientos pesimistas y vamos creando estos demonios porque esa energía que nosotros vamos haciendo, pues ¿a dónde creen que se va? O sea, no se va a ir a ningún lado si nosotros la seguimos manteniendo. Y lo que estamos haciendo es mantener identidades, energías de bajo astral que se siguen alimentando de nuestra energía, de nuestros pensamientos, de lo que nosotros estamos hablando constantemente. Y esa energía se va cargando y la vamos alimentando con todo lo que nosotros vamos expidiendo. Porque este campo que nosotros tenemos, y que mientras más pensamientos de baja vibración, pues, ¿qué creen ustedes que se va a comenzar a atraer con todo esto? ¿Y qué creen que como nosotros, como seres creadores, podemos crear a nuestro alrededor? Si nosotros estamos constantemente con esos pensamientos, con esas sensaciones, es obvio que vamos a crear a nuestro alrededor todo ese entorno. Y para nosotros es importante comenzar a empezar a cambiar todas esas formas en donde yo me estoy pensando, comunicando de esa manera ahora, también eh, quería hablarles o platicarles en este programa que muchas veces las personas que tienen eh, algún tipo de adicción eh, también es bien sabido que esas personas constantemente tienen energías de bajo astral son energías que, bueno, pues había tal vez un fantasma que también le encantaba eh, tomar. Y entonces, esa energía se contacta con él para, pues, seguir en eso mismo, ¿no? Porque ni siquiera es consciente de que ya se fue y él quiere seguir la fiesta. Y entonces, pues hay entidades que también les gusta seguir la fiesta y ahí están también. Entonces, se conectan con esa energía y ahí está Ahí está eh, esa energía, ahí constantemente eh, llevándolos o incitándolos a que hagan determinadas cosas porque no son conscientes de que están cargando con esas entidades y que les están diciendo algo que tal vez ellos no son tan conscientes y que están en momentos vulnerables en donde... Pues esa energía te lleva hacia esos caminos, pero cuando yo me hago consciente de mi propia energía, cuando yo me hago consciente de cómo percibir, de cómo eh, ser consciente de qué es y recibir en cuestión de mi energía, entonces nosotros vamos permitiendo ir trabajando con esas energías, ir sabiendo cómo moverlas y cómo encauzarlas a lo que nosotros estamos queriendo. Voy a leer por acá otros comentarios. Déjenme sus comentarios. ¿Cómo han sentido eh, eh, esas energías? Claro. Eh, dice, yo pienso que cuando sientes temor no son energías positivas. Eh, sí y no. Porque aquí también hay que aprender que muchas veces como no estamos preparados para recibir esas energías eh, pues te asusta o te impacta. Eh, de pronto, o sea, el, a lo mejor ver a algún ser querido o ver esa sombra pasar por tu casa o de pronto así como que con el, con el rabito del ojo ya viste pasar algo y de repente dices, ay, ¿qué fue eso? Entonces hay que saber eh, ir interpretando y también esas energías muchas veces quieren decirnos algo y cuando tú les dices, ¿sabes qué? de verdad, o sea, es así de no me molestes, no estoy para recibir mensajes en este momento lo respeten porque porque tal vez en esta vida no se entienda como tal pero en estos mundos energéticos sí hay jerarquías y nosotros tenemos una jerarquía y esa jerarquía ellos la respeten y no son como nosotros tan incisivos ni... Eh, ¿Cómo voy a decir? Como tan doble moral de decir a lo mejor este, ah, bueno, ya dijo que no me molesta, pero pues como, como me cae gorda, la voy a seguir molestando. No, no es así. Ellos entienden de esta jerarquía. Ellos saben perfectamente eh, que cuando tú no quieres recibir mensajes, o no quieres dar mensajes, ellos lo respetan. Inclusive, hasta nosotros mismos. Eh, Podemos comenzar a construir Esta burbuja de luz Cuando vamos a lugares En donde tú ya sientes Que hay demasiadas entidades eh, ¿Qué tal eh, cuando vas a lo mejor A un panteón? Cuando estás eh, a lo mejor un lugar eh, En donde hubo mucha muerte O en donde hubo mucha guerra Y empiezas a sentir Toda la energía De todos esos seres Que están ahí Y eh, pues ahí comenzarlos, comenzarlos a, a llevar, comenzarlos a llevar eh, a otro lugar. Yo les voy a platicar una historia. Eh, fui a, de visita a una casa de una amiga y de pronto estábamos tomando el café, ya eran como eso de las 6, 7 de la tarde, más o menos. Y de pronto se empezó a sentir cómo empezó a bajar la vibración del lugar. Empezó a sentirse como esa energía, como como dicen, o sea, como muy densa y seguíamos tomando el café, pero decíamos es que no estamos solas, o sea, hay alguien aquí realmente y yo le decía, y de manera mental sentí el mensaje de, sí, estoy aquí y yo dije, ¿tú quién eres? mentalmente y me dice, es que yo morí aquí, en esta cama y yo, ok, ¿y, ¿y qué quieres? Y me dice... Dame luz. Eso es lo que requiero. Porque nadie en mi familia se enteró que yo me morí. Y yo... Ok. Ese lugar en donde ella vivía... Eran como... Renta de viviendas. Y pues te lo rentaban ya todo amueblado y todo así. Entonces... Eh, pues ese lugar pues ya tenía esa energía. Y ya le dije a mi amiga... no pues, ¿Sabes qué? Es que sí hubo alguien que murió aquí. Y... Pues su energía ahí está. Y sí... Fuimos a ver su cuarto, y precisamente el lugar en donde me platicó esa persona que había muerto, había un, una especie de círculo eh, en, la en la parte del techo. Se veía como un círculo de humedad, eh, en donde esa, ese ser pues, se había quedado ahí estancado, su energía se había quedado ahí estancada, y no buscaba cómo salir... Y lo único que estaba haciendo era de llenar de humedad ese lugar. ¿Cuántas cosas en, en tu casa que de pronto empiezas a ver como esos, esos lugares así como dices, qué raro, porque porque hay tanta humedad ahí si, si no hay nada que le pudiera causar la humedad? Podría ser, podría ser que exista tal vez un ser por ahí tratando de comunicarse o tratando de eh, llamar tu atención, y entonces, en cuántas casas de pronto sientes como, como ese tipo de cosas que van cambiando, y observa tú, eh, que no nada más en tu casa, sino en casas de otras personas, cómo hay esos cambios eh, de energía, y que de pronto dices, oye, pues es que yo, no sé, el mes pasado que vine, no se veía así, y de pronto empiezo a ver cosas medias extrañas, y también tiene que ver con las entidades tratando de eh, llamar nuestra atención, tratando de hablarnos, tratando de decirnos algo. Y que bueno, el día de hoy quise enfocarme más en las entidades de en los fantasmas, pero sabemos perfectamente que eh, cuando nosotros estamos en calma, cuando nosotros estamos en paz también, tal vez a través de una meditación empezamos a sentir esos cambios de energía esos eh, ejercicios que nosotros podíamos llegar a comenzar a hacer de eh, meditación en donde empezamos a sentir ese calor, ese frío. Esa sensación de, de que se nos erizan eh, las piernas. Es para tal vez una afirmación, tal vez decirnos que sí en algo que nosotros estamos preguntando. Eh, estas energías que normalmente tratan de comunicarse, pero como estamos tan metidos en nuestra mente y en nuestros cinco sentidos de solamente ver, de solamente eh, lo que yo realmente estoy viendo eh, con estos dos ojos, lo que yo realmente estoy... Eh, oliendo, persiguiendo así con mis cinco sentidos, pues normalmente no le damos permiso a esa extra eh, percepción, a esta eh, sención, eh, sensación extrasensorial que nosotros tenemos y que tenemos nuestra antenita bien prendida y que está captando constantemente muchísimas entidades y que a veces, a veces también nacemos con ellas, nos acompañan desde nuestro nacimiento. Nos acompañan hasta ciertas etapas de nuestra vida en donde tienen que estar con nosotros para protegernos, cuidarnos, guiarnos, para llevarnos eh, a, a cierto camino. Y tal vez ellas constantemente están tratando de pasar esos mensajes, decir, no vayas por ahí, ya te dije que no es por ahí. <ríe> y que normalmente nosotros estamos ahí como... Neseándole, terqueándole En querer estar en algún lugar En donde tal vez no tendríamos que estar Y ellos a través de Mandarnos ese susto Mandarnos esa advertencia De que es la única forma que entiendas Mamacita, o sea que entonces Te voy a mover para que puedas eh, Tomar la dirección Correcta, para que puedas hacer las cosas eh, De alguna manera y que puedas Cambiar eso que tú estás haciendo Y que esas esas eh, energías también nacen con nosotros. Eh, en un curso había una persona que dijo que él sentía, sentía que a su alrededor, sin pensarlo, porque le preguntaron, ¿cuántas entidades crees que tienes a tu alrededor? Y él dijo, 60. Todos nos quedamos así, wow. Y, y dijeron, es posible, es posible que esa persona tenga alrededor toda esa energía, porque como no ha sido eh, capaz de poderla percibir pues se van quedando no y se va formando ahí la cola de las personas que eh, normalmente pues no escuchamos o no queremos percibir y bueno pues se quedan ahí y nosotros las estamos cargando pero nosotros también tenemos que como ya les dije aprenderlas a abrir a disipar a que se vayan a que se muevan y que se quiten de nuestra energía porque hay energías que normalmente podríamos estar ocupando para algo en específico que nosotros mentalmente las creamos para que estuvieran ahí. Y tal vez no fuimos tan conscientes de decir, ay, un ejemplo. Ay, este, ¿cómo me gustaría eh, que esto se solucionara, que este problema se solucionara? ¿Y qué crees que está sucediendo en ese momento? Energéticamente, acuérdate que la palabra crea, y nos vemos tan conscientes que podemos estar creando a un ser, a una energía, no necesariamente de bajo astral, no se me vayan por allá, pero a una energía que te va a estar ayudando a algo en específico, y como nunca le dijiste que su trabajo terminó, se queda ahí contigo, y tú la vas cargando. Y se va ahí a, a, a lo largo de los años y ahí se queda porque ya no la volviste a utilizar, porque ya no la volviste a mover y te va acompañando y la sigues cargando. Entonces... Hay que hacernos conscientes que todas esas energías también podrían estarnos acompañando y no somos tan conscientes de que seguimos creando esas energías a nuestro alrededor y que nos siguen acompañando hasta el día de hoy. Yo te preguntaría, ¿cuántas crees que tú tienes en este momento a tu alrededor y que no te habías dado cuenta? Déjame ver por acá qué más me están diciendo... Dice Faber dice, tienes razón, es miedo a lo desconocido, no necesariamente que sea una mala energía, pero como bien dices, no estamos preparados. Así es, y borramos de nuestra conciencia esa percepción, vamos alejándonos de nuestro saber, vamos alejándonos de nuestra intuición, nos vamos alejando de toda esta magia, de toda esta energía que somos y que... Por eh, situaciones de la vida cotidiana nos vamos alejando, pero ¿qué, ¿cómo sería de fácil tu vida si el día de hoy identificaras a todos esos seres que el día de hoy te están acompañando y que desean contribuirte? ¿Cómo cambiaría tu vida, tus negocios, tu dinero, tu salud? Si le das el permiso a todas esas energías que estén a tu alrededor para que te contribuyan. Y si tú se los pides que te contribuyan, ¿cómo cambiaría tu vida? ¿Cómo se nutriría tu vida y cómo cambiaría esa percepción de tu alrededor y todo lo demás comenzara a avanzar y que todo lo demás empezara a cambiar? ¿Cómo sería tu vida desde ese momento o desde ese punto? Dice Soraya, dice, es hacerle caso a, una, a nuestra intuición. Dice, y eso puede ser una forma de comunicarse con nosotros para guiarnos. Así es, así es, nos pueden guiar. Y de verdad, muchas veces se quedan estas energías tan, tan agradecidas porque les estás mostrando el camino, porque fuiste capaz de platicar con ellas. Imagínate. Estas entidades que se han quedado a lo mejor a lo largo de miles de años. Sin saber a dónde ir, sin saber que se quedaron sin cuerpo, sin saber que dónde quedó su cuerpo. Y dicen, gracias porque me escuchaste. Gracias porque existió alguien en el universo que fue capaz de decirme que ya no podía estar yo aquí. Y en gratitud te entrego mi energía y te doy magia, te doy eh, prosperidad, te doy abundancia, te doy salud, y te sueltan. Y tal vez esa pesadez, ese enojo, esa depresión que sentías, se va, porque no era tuya. Era esa entidad que se sentía triste, que se sentía enojada, eh, que se sentía eh, desorientada, que de dice... Pues es que ahora ¿para dónde voy? ¿qué hago? y nadie me hace caso, nadie me pela, nadie sabe qué es lo que necesito y finalmente cuando somos conscientes de eso se liberan, se relajan. ¿Te imaginas tú cómo te sentirías si estuvieras perdida, perdido en un lugar y nadie te pudiera dar alguna referencia y que te digas, oye, por favor, ayúdame a llegar a esta dirección y nadie te pelara y que tú hable y hable y hable y nadie te hace caso? ¿Cómo te sentirías tú? Así es como se sienten esas energías cuando están eh, desorientadas, cuando no sienten que alguien las puede escuchar, cuando no sienten que alguien está ahí para, para que decirles, hey No tienes cuerpo, puedes irte. Ya tu trabajo de aquí, de esta existencia, se acabó. Ya no necesitas estar aquí. Tal vez en un futuro pudieras tener otro cuerpo, pero aquí ya no hay. Aquí se terminó tu trabajo. Puedes irte y las despides. De esa manera nosotros podemos comenzar a percibir y ser cada vez más conscientes de que esas energías están ahí. Ya les dije la percepción corpórea, ya les dije a través de los olores, ya les dije que muchas veces en las casas, en los hogares se van manifestando ciertas cosas a nuestro alrededor que también son esas llamadas de atención de esos seres en donde se está recargando mucho su energía y normalmente tratan de, de avisarnos algo. Obviamente también hay que descartar, ¿no? O sea, hay que tampoco, no vamos a decir, ay, todo es una entidad. No, o sea, hay que ir descartando también. Y probablemente, pues sí, existe humedad realmente. O cuando dices que esto no tiene explicación, entonces sí, vamos a comenzar a ser perceptibles y desde tu saber, desde tu conciencia, vas a comenzar. A, despach a despachar, a despedir y que normalmente pues en esta época del año eh, se abre este portal, somos más receptivos porque la energía... Eh, tiene esta oportunidad de comunicarse con nosotros, tiene esa, esa oportunidad de hacernos saber que están ahí y que nosotros también en esta época del año estamos muy, muy eh, abiertos también a poder recibir ciertos mensajes que tal vez normalmente no recibiríamos. Esta energía o este movimiento o este tránsito se debe a que la energía de sensibilidad que tiene... Eh, Escorpio es muy eh, sensible y receptivo a toda esa energía. Y nosotros, por entrar en ese mes, por entrar en ese cambio, nosotros también estamos teniendo ese poquito o esa salpicada de la energía de Escorpio. Y nosotros podemos ser ahorita, en esta temporada, cada vez más sensibles a poder sentir todas las energías. ¿Y qué tal que también... Dejaras de ponerle una etiqueta de bueno y malo a la entidad que tienes en casa. Al fantasma que tienes en casa. Y dejaras de quitarle o de ponerle esa carga de bueno y malo. Y dejaras que simplemente te contribuya. Y dejaras que simplemente pase lo que deba de pasar. Y que simplemente sea esa energía que te acompaña. Y que no necesariamente sea buena o mala, sino simplemente una compañía. Si le quitamos ese peso de juicio, de bueno y malo, lo que estoy recibiendo, bueno y malo, lo que siento, o bueno y malo, tal vez aligeraríamos un poco más esta eh, situación de las entidades y podríamos sentirnos cada vez más relajados y saber que a nuestro alrededor hay muchas energías que también tal vez están deseosas de que nosotros les hablemos, que están deseosas de que las contactemos, que están deseosas de hacernos llegar o contribuir en algo y que nosotros no se los hemos permitido a lo largo de nuestra vida. Por acá nos dice Princes Nena, dice, «Hace ocho meses falleció mi esposo, todo fue muy rápido, y vino a despedirse de mi hijo durante tres días, vino en sueños, y él mismo lo dijo, que ya no podría venir. ¿Qué opinas de eso?» Cuando nosotros estamos eh, en los sueños, como les decía, eh, no tenemos las barreras altas, ¿no? no estamos a la defensiva, no estamos, eh, no es, ay no, no quiero ver, no, no, ni abro los ojos, no, no, no, o de así como de, ay mejor me voy a otro cuarto o me tapo bajo las sábanas, estamos en ese momento de relajación en donde el cuerpo se relaja y se abre ese campo, y precisamente nuestros seres queridos lo saben, saben perfectamente que no pondríamos esa resistencia y siempre se comunican a través de los sueños. Eso es totalmente natural. Ellos siempre eh, quieren darnos sus mensajes a través de los sueños y es la manera en que nosotros ya no les ponemos tanta resistencia, aunque muchas veces hasta decimos, oye, pero en mi sueño así como de, pues ya estás muerto, ¿no? Entonces él así como que hasta le da risa, así como, sí, pero tengo que comunicarme. Entonces, cosas que quedan pendientes, cosas que tienen que decir si ellos se encuentran eh, preocupados por algo... Siempre se van a comunicar con nosotros. Ellos van a buscar la manera de hacerlo, de poder llamar nuestra atención, de podernos hacer saber que están bien, que ya no se preocupen por ellos, que eh, tal vez están cumpliendo otra etapa. Y que recuerden también, ya por ahí habíamos dejado eh, un, un programa en donde habla sobre vida después de la muerte. Eh, si van a mi canal de YouTube, lo van a encontrar, Vida Después de la Muerte, eh, y van a saber cuál es ese proceso que lleva esa alma o esa preparación ...cuando ya pasan al otro plano... ...cuando realmente ya no se quedan aquí estancados... ...y sí logran trascender... ...entonces... Eh, ...también ahí ya les podría dar una idea... ...para no entrar como más en profundidad... ...de este tema porque ese es otro rollo... ...y tal vez después lo ampliaremos un poco más... ...pero... Eh, ...sí es como, como esa parte... Eh, ...de comunicación que ellos tienen con nosotros... ...y esa es una de las maneras... ...en que eh, Princes Nena también ellos se comunican... ...Lucía Murguía dice... Eh, dice, Lucía, dice, manejarlo que no existe energías man, malas, solo diferentes. Bien, así es, Lucía. Quitarles esa carga de, uy, qué malo, uy, qué malo ese demonio, uy, qué malo ese fantasma, uy, qué malo esa entidad, uy, qué malo. Les estamos ayudando a quitar esa carga y... Aligeramos, porque normalmente pues estamos como en esa balanza de siempre, bueno, malo, bueno, malo, y pues como hemos visto tantas películas, tantas cosas, nos cargamos de toda hemos visto muchas veces Annabelle, <ríe> Y entonces ahí este pues empezamos a sentir que, que esas energías pues no, no están como para contribuirnos y las vamos rechazando. Pero bueno, ¿qué crees? O sea, realmente esa parte del imán, ¿no? Lo que vas rechazando, pues ahí cada vez se va absorbiendo más y cada vez está más presente. De hazme caso, hazme caso, hazme caso, hazme caso, volteame a ver, volteame a ver. Y ya, o sea, simplemente con decir hola, <ríe> se van. Dice. Hace muchos años, en un día de primero de noviembre, hubo un corto en los cables, pero iluminó mucho cuando le comentamos al electricista, dijo que el corto no era para producir esa cantidad de luz, y nos quedamos sin entender qué fue lo que pasó. Bueno, Lu, recuerda que todas las, todos somos energía, y cuando nuestro cuerpo ya no funciona, nuestro vehículo ya no funciona, con qué se queda, o sea, o qué es lo que trasciende, pues la energía que nosotros somos. Ya tal vez el vehículo, el cuerpo físico, no funciona, pero la energía se queda. Y esa energía es capaz de viajar por muchos lugares y por muchos, eh, como, eh, pues sí, como casas, eh, ciudades, o viaja. Y entonces, eh, cuando llega tal vez a algún lugar la manera de poder llamar la atención y como son pura energía, pues eh, se cargan en la luz. Ha pasado, les ha pasado que también eh, se truenan. Eh, los focos, como dices, también es esa parte eh, de llamar la atención, porque de alguna manera tenemos que hacerles caso y es así como esos gritos desesperados de decir si sí estamos, si sí venimos, a lo mejor para ti que, que fue una fecha especial que en México, en Ciudad de México, en la República Mexicana, eh, se, se sigue la tradición de, de poder honrar a todos este, los fallecidos, a todos nuestros ancestros y darles ese lugar Nada más esa parte del año, ¿eh? quiere decir que normalmente están, pero tal vez nosotros estamos más receptivos y más abiertos para poderlo sentir y que no es coincidencia que sea, eh, sea justo en, ese, en esa temporada de, del año. Porque estamos hablando nuevamente de la energía escorpio y escorpio es esa, esa capacidad de poder ir al inframundo y sacar toda esa energía y mostrarla y decir ahí está, esto es parte de nosotros, es parte del universo, es parte de la conciencia eh, que se está mostrando y eh, constantemente está haciendo ese llamado para que te hagas cada vez más consciente de que esa energía está a nuestro alrededor. Y bueno, pues así ya saben eh, que ustedes se dieron cuenta, yo sé que el día de hoy se dieron cuenta de cómo es que realmente saben, que sí saben, que esa conciencia y que esa energía está ahí para todos. Y que todos, tal vez de nacimiento, traemos ciertos, cierta cantidad de seres que nos acompañan para guiarnos, que nos acompaña cierta cantidad eh, de seres que están ahí a nuestro alrededor tratando de decirnos algo, tratando de contribuirnos, tratando tal vez simplemente de que les digas ya vete, ¿no? tal vez nada más necesitan eso necesitan el empujoncito decirle, oye ya, no puedes estar aquí no puedes vivir en mi casa, no puedes pagar no puede, esto no es hotel, no puedes estar aquí y cuando realmente lo hacen de esa manera divertida eh, puedes descansar hasta tú puedes eh, realmente relajarte un poco más y poder eh, ser cada vez más consciente de tu cuerpo y de las señales que estás eh, recibiendo y que es totalmente natural el tener esta conciencia y que si no quieres recibirlo también puedes protegerte a ti misma creando unas esferas de luz eh, envolviéndote para no recibir esa energía también y eh, puedes crearlas en todo momento también y eh, crearla para tus seres queridos tal vez los niños eh, o platicar con ellos y aprenderlos a guiar y no tomarlos como de, uy, no, no, este, o como algo que no podrás comprender, sino si nosotros lo tomamos desde de esa manera más natural, también para ellos va a ser natural. Eh, Lorena del Ángel dice, nos comparte, dice, buenas tardes, yo desde niña en estas fechas de día de Muertos siento que alguien está conmigo y me sigue, pues pregúntale cómo se llama y quién es y qué quiere, a ver qué te a ver qué recibes eh, de mensajes, Lorena, haz la prueba, haz la prueba, dale el beneficio de la duda a este ejercicio y eh, permite que esa energía pues se muestre y te diga qué requiere de ti y tal vez nada más es simplemente que le hagamos caso. Eh, bueno Chicas, chicos Hemos llegado al final De nuestro programa Ahí ya les están dejando El canal El canal eh, que tenemos El canal de YouTube Así que inscríbete por favor Dale like, activa la campanita eh, Regálame varios likes En los videos Regálame tus comentarios también Muchísimas gracias A todos los que estuvieron conectados el día de hoy nos vemos el siguiente jueves, recuerden que tenemos eh, programa de lectura de oráculo y tarot el siguiente jueves, así que no se lo pierdan, igual al mediodía voy a estar aquí compartiendo con ustedes, gracias, gracias a todos los que estuvieron compa eh, compartiendo este video, gracias a todos por quedarse hasta el final y nos estamos viendo el siguiente jueves y deseo que un ángel te acompañe te lleve de manera consciente y te cubra bajo sus alas, te bendiga, te cuide y te proteja. Y que también tu lugar, tu hogar, esté lleno, plagado de ángeles, de esta energía que te brinde armonía, paz, alegría, bienestar a tu alrededor. Y que todas esas entidades que están a tu alrededor, que aún no reconoces, te den esa contribución más requieres en este momento para tu vida, gracias a todos y nos vemos el siguiente jueves bye bye